Alguna otra pregunta? Se levanta la sesión. Hijo de puta. Muy fácil juzgarme sin conocer mi historia. Queréis saber mi historia? ¿Está de la Dicen sí, sí. estamos locos ah, para inaugurar un aeropuerto sin aviones.